Bueno, vamos. Bueno. Eh, fíjese cuando Echeverría, el central argentino de Wisterman, los echaba a los periodistas de la cancha. Fíjese, le voy a mostrar dos cosas distintas. Vamos por ahí con la primera. Santi, perdón, perdón. Pero... ¿Por qué se meten por un costado de esa manera? ¿Qué están buscando? El profesor nos autorizó. No, vos te metiste por un costado que está mal. Cuando vos habéis hecho... No importa que me pongan vivo. Dale, no dale. ¿Estás está mal eso? Si el club tiene una disposición de que ustedes no tienen que estar acá, no se metan. Bandido, Profe, pro, perdón, pero Santi, Santi, estamos fuera de, la, de y, la... No, estás adentro de la, de la parte de la institución, estás ahí adentro. Y la verdad es que como jugador nos rompe las pelotas, Están esperando todo el tiempo alguna polémica. No, no, estábamos informando no, no está si Bill Zermann se, se no entrenó o no se entrenó. está mal lo que hace? Porque nosotros no vamos, a su, nos ponemos una ventanita de su, de su programa. Yo siempre estuve mucho respeto a todos los programas, y les tengo mucho respeto. Pero la verdad te digo, porque no me molesta, no, pues, no me mi no. como que te estoy hablando mal. Estoy igual estoy hablando despecho. bien, soy respetuoso, no, pero soy Mil disculpas entonces si, bueno, si, si hay los hay molestamos. Claro, mil disculpas, pero bien, ojo bien. Que, que el profesor nos autorizó a entrar. Te metiste porque te vieron ahí, por eso te dijo que venga. Pero el no, profesor no, nos te nos te ahí. No, pero el profesor nos autorizó no, a entrar. te ahí, pues estás está burlando porque te ha dicho qué haces ahí, como diciendo. Bueno. Si querés venir, yo permiso Son modos de ver las, las cosas, ¿no? No, no, se hace eso. no Lo acepto, por eso. ¿Qué me vos? Este se y Tarzán Y vino de, ganaba 500 dólares en la drogue En Argentina ¿En Brown? ¿O dónde? Imagínate ¿Eh? y, y ahora lo echa afuera Y viste cómo la paga o sea, Así no querían saber de la prensa Fíjate, porque estos son unos genios Resulta que cuando ya Wister, Se va a acabar el campeonato que se acaba hoy día eh, Wisterman les deben Una cantidad impresionante de plata Ya, Estos van a hacen paro hoy día Ayer hicieron un paro ¿Para qué? Un poco tarde ¿Ah? Un poco, un poco tarde. tarde Y mira, el que los votaba a la prensa eso, eso es lo que les digo yo Ténganse un poquito, pues ¿No? quéranse un poquito, le digo a los periodistas O sea, porque sale el vago este Que los había votado de la cancha Sale ayer a llorar, mira, mira, hasta crisis Escuchalo, a ver ¿El mismo? El mismo, Mira, Y los otros que van y le ponen el micrófono A, a ver. ver Estoy muy cansado Estoy triste y estoy amargado Yo también sufro mucho yo, esto no lo dije porque no lo hablo mucho, pero yo en el medio del aeropuerto Santa Cruz cuando terminó el partido de Oriente yo tuve un ataque de pánico. Y no sabía cómo reaccionar y ahora estoy con terapia. Los también sufrimos, sufrimos mucho, somos seres humanos. Ningún ningún dirigente con, con capa de héroe salvador va, va, va, va a salvar a este club. Es más, prometieron eso y hoy en día no lo, no lo cumplieron. Entonces. Santi, ¿Cómo, ahora, cómo? no crees que hay menos presión cuando ustedes también son los dirigentes para que les paguen? Cuando tenía que jugar. Sí, sí te entiendo, te entiendo. A ver, cada uno toma las decisiones como puede. Nadie, nadie quiso acá eh, salvar a ningún dirigente. Nadie quiso acá proteger a ningún dirigente, ningún compañero. Yo no voy a dejar que, que ensucien a un compañero. Eh, sino que, por momentos, intentamos priorizar lo futbolístico que no se nos daba tampoco. Pero también. Sí, sí, con el diario del lunes te puedo decir que, que teníamos que haber ejercido presión antes Desde el año pasado Porque también si vos ejercés presión te fortaleces hasta como grupo Y te mejora lo futbolístico Ahí está, qué distinto, ¿no? Un tipo que los vota los periodistas de la cancha Y después, claro, como nadie les paga, como los han dejado votados Y sale al frente de nuevo a pedir que les den cobertura eh, Es realmente increíble Y ahí decir yo no puedo ensuciar a ningún compañero Aquí hay un tema Este señor ...Chavarría, Serginio y el que se borró ahora, que es el arquero, el Pipo... ...los tres defendían al Yesquini y lo siguen defendiendo, lo defendían. Alguien dijo que les habían pagado un sueldo a ellos más para que salgan al frente a defender. O sea, esos tres son los que tenían parado el vestuario y por eso no había, eh, lo, qué sé yo... ...las medidas como que se tomaron ayer. El lado de los bolivianos están todos molestos, ¿eh? no quieren saber. Hay algunos que le deben un año de sueldo, un año... Imagínese usted, y este dice que no hay ningún dirigente que pueda hacerse caro, Hay dirigentes. El problema, hay que explicarle a este, que le explique a su adulado, que no se quiere ir. Porque quiere cobrar 500.000 o 600.000 que nunca puso en el club. La, las estadísticas, o el, el informe económico dice que él puso 120.000. Esta gente está dispuesta a darle los 120. Bueno, estaba. Hasta la semana pasada. No sé qué pensarán ahora. Yo creo que es mejor un negocio comprarse un equipo, que va a ser tuyo. A partir de cero que poner tanta plata, no, pero ahora no. ni siquiera hay una condena social, gringo, o sea, no puede ser que un tipo se esfarré 5 millones de dólares y resulta que nadie diga absolutamente nada, y a cuenta de que son eh, deudas institucionales, pues eh, se fue y se fue. Uh -huh. orientado un poco tú que estás mejor en el tema, eh, salió ayer un dirigente a, a alguien hablando del tema, diciéndole al señor que tiene que irse, Sí. al presidente, ¿quién pero es este, esa persona? Hace hoy? dos meses que se le está diciendo No, de acuerdo, pero ahí ayer salió alguien Ayer es el del, del tribunal, ¿cómo se llama este? El vicepresidente ¿no? eh, eh, Ah, es el vicepresidente, vicepresidente también le dice que se vaya O sea, su propio vicepresidente Pero claro, le dice, hace andate. un mes, eh, hace un mes y medio, dos meses que ya no es parte de la plancha, ¿por qué? Porque le dijo, eh, es como que yo le diga mira, vamos a, a comprarnos un equipo de fútbol yo tengo tres millones de dólares, ¿tú me crees? Obvio Entonces, pero y tú me decís, y ¿cuándo vas a poner los tres? No estamos muriendo de hambre. La plata que has cobrado la federación. ¿Te acuerdas que mostramos sí, aquí en el sí, programa? Sí, Esa recuerdo. es la única que está. ¿Dónde está tu plata? Ya. Y el tipo nunca puso. Entonces, Entonces yo me voy y sos un mentiroso. Se dio un paso al costado. Un co paso al costado. Ese es que el que salió ayer? Ese es el que pide la salida. Bueno, todo el mundo la pide porque Wisterman eh, representa a la ciudad de Cochabamba sin ¿sí no ofender a los auroristas, que son menos, por supuesto, y, y están dejando que se vaya la institución. El abogado que tienen sale a decir: no, a Wisterman no le quitan punto. Está bien, no le quitan punto. Lo mismo pasó con San José. La próxima temporada va a empezar con menos 9 o menos 15. No va a poder inscribir futbolistas porque va a deber 5 millones de dólares. Y lo mismo pasó con San José. Se debatió entre la miseria, ¿eh? la orfandad y terminó yéndose. Me estás diciendo con esto que no, le van a, no lo van a sancionar a Víster ahora, hoy. Es lo que, a ver, ¿cómo es posible que un tribunal de justicia diga que vamos a esperar hasta mañana a ver qué pasa con el fútbol para sancionar? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, rompe todos los moldes y la norma. A ver, ¿qué, qué ejemplo te puedo, te puedo dar? Como si a un condenado esperase mañana si se va a levantar el paro en Santa Cruz para, para condenarlo o no. Así, más o menos. Entonces, hay cosas que... Yo creo que hay que modificar el fútbol. O sea, hay un ánimo de salvarlo a Bíster esta vez. Ay, pero... Pero va a ser una agonía, extender la agonía, digamos, para el año que viene. Y, y este tipo, el presidente, no se quiere ir. Porque si él se va... Había gente que quería hacerse cargo del muerto, uh -huh. pero necesita tiempo de negociación. No, está claro. Está por claro. ejemplo, eh, se habló con, con Coimbra, dicen, y Coimbra no quiso rebajar un peso, porque es lógico, ya salió. Ahora, ¿cuándo le pagan? No, te, no tengo idea. El otro era el que estuvo en Bolívar, ¿cómo se llamaba el que jugaba por la derecha? Eh, ¿Paquito? No, no, ese no, ese, ese tiene que pagarle 400.000, eh, que está ahora en Real Santa Cruz. Bueno, ese tampoco quiere que le rebajen. Los otros estarían dispuestos a, a ver plata, ¿no? Porque al final necesitas dinero, ¿no? Obvio. Un año. Yo pregunto, ¿de qué vivían estos? No, por favor, es lógico. Un año. Eh, pero la gente no quiere conversar con esta gente. Porque uh -huh. no. ayer pagaron el 15%, tenían que pagar 20% de un sueldo atrasadísimo. Pagaron 30% y ayer pagaron 15%. O sea, si no tienen un mango para pagar sueldo, ¿de dónde van a tener? Para pagar la deuda, ¿no? Uh -huh pero aquí yo digo que hay mucho alcahueterío, o sea, gente que ha dejado el club como lo está dejando y nadie es capaz, por lo menos, háganle una situación ante un tribunal, ¿no? que vaya y explique, o sea, está bien, te gastaste 5 millones, pero explícame en qué te lo gastaste, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, mira lo que dice el Pochi, el Pochi no quiere saber nada de estos, pero estaría dispuesto a negociar si hay cambio de directiva. No hablé con nadie y no mi abogado tampoco me comunicó nada, así que con esta dirigencia yo ya no tengo más nada que hablar, ya esperé lo, los días, creo que ahora mi abogado está por mandar la demanda, si entra otra dirigencia y se acercan a hablar, si esa fue siempre mi intención, saber a charlar y que me paguen. Cuando ellos puedan, y llegar a un arreglo y, y listo, saben lo que me debe. Pero bueno, nunca ellos se sentaron, solo me querían echar así como me echaron, como un perro. Nada más. Eh, así que, en un principio cuando llegaron me, me echaron. Por eso no estoy tanto al tanto, nada, nada, que quede lo que pasa. Pero lo que pasa es que este señor, cuando estaba el amoroso, este era el vocero oficial, este el que le mantenía el camarín calmado. Hay que hay una cosa, si él, es, nadie discute los méritos que tuvo el señor Chávez, uh -huh. pero él sabía, hace un año y medio que lo dijimos aquí en este programa, en el Deportivo, que este futbolista ya no le daba la rodilla y que no iba a jugar más, y así fue. O sea, si él amaba tanto a la institución, ¿por qué se hizo renovar el vínculo? O sea, gana 20, se está soplando un cuarto de millón de dólares y se no jugó nunca. O sea, pongamos la mano al pecho también. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, ¿tiene chances de cobrar él en el escenario futuro daría la impresión de que como con San José se van a tener que ir olvidando sí, de Si es la... que desaparece Wisterman. Pero yo no creo que desaparezca. Porque a ver, eh, ¿cuál era el orgullo de los cochabambinos? La Joy, la clima, la clima y a Wisterman. El Joy desapareció. Bueno, la clima está ahí. Ahí está. Y ahora esto? No, sería terrible, realmente. Bueno, es lo terrible. mismo decíamos de San José. Yo pensé que en Oruro iba a ser imposible la vida, pero mira, ¿qué pasó? A ver, a ver hagamos un análisis. así. No sé si. Pero has... lo que pasa es que en Oruro sí. no había gente dispuesta a poner el dinero. No, pero más allá de eso, yo me refiero a la pasión del hincha, a decir, si se muere mi equipo, me muero con él. O sea, no puedo vivir sin mi equipo. Se decía que era la barra más fuerte, más poderosa. Sí, pero, todo, pero... Eh, eh, a ver. Pero al final no pasó nada, no hubo una, no hubo una explosión social, no hubo nada. No, lo que pasa es que... Es decir, lo... es como que no hubiera desaparecido. ...yo creo que todos sienten... ...pero el problema es que no había nadie con capacidad económica... ...de hacerse cargo del problema... Pero, ...por ejemplo el tema de Huachipato. ...pero por lo menos va a hacer un banderazo a la calle... ...pero eso hicieron... ...hicieron, mirá, vendían panes de Pascua... ...vendían, qué sé yo... ...hacían eh, eventos folclóricos... ...Didí, que que se llamar Didí Torrico... ...fue el encargado, manejó como 600 mil dólares... ...nunca dio cuenta... O sea, hubo muchas cosas allí. Terminó preso el presidente de, de San José por un tema que no tiene nada que ver con el club. Uh -huh. Es otra cosa. Correcto. ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿en qué cabeza se les ocurre? Hicieron tan mal las cosas que hicieron un préstamo con Guachipato por Lampe de 400 mil dólares. Ahí ya ves vos que... A ver, ¿cuál es la movida, Guacho? Explícamela. ¿Cómo es la repartija? 400 mil. Lampe ganaba, creo que, 40 mil dólares mensuales. 30. Entonces, eh, ahí nomás se fueron más de un millón... Ahí era un millón, trescientos, un millón, cuatrocientos mil dólares. Solo, Allí. Solo Lampe. Solo Lampe y Guachipato. Tremendo. Entonces, eh, después... Ah, pero además hubo futbolistas también que, que no hicieron mucho por ayudar a la institución. Yo te digo el caso de, del goleador, bueno, el viejo este ya, que estaba viejo, el gole, era el goleador, ¿cómo se llamaba? Saucedo. Saucedo. Por ejemplo, hubo una pareja que se hizo cargo del club. ¿ya? Esta gente le mandó diez mil dólares. ...a él, él tenía una deuda creo que de 40, 45... ...y esa deuda impedía que el club pudiera eh, inscribir jugadores... ...entonces qué es lo que dice? bueno... ...me acuerdo que hablo yo con ellos, me dice: ...le estamos mandando 10.000, bárbaro... ...le mandaron los 10.000, ¿tú crees que este canalla se dignó... ...a firmarle siquiera un papel de que había recibido los 10.000? Uh -huh. Y le mandó a decir que si no le pagaban todo... ...igual, no iba, los iba a enjuiciar. ...cuando lo que necesitaba la gente era un poco de aire... ...entonces aquí lo dijimos... ...no va a cobrar nadie... ...porque la ciudad se va a mandar a mudar... Esa, ...esa gente puso casi 200 mil dólares... Perdín. ...le devolvieron un peso... Claro. No, no, no, ...no tuvo devolución... ...entonces hubo mucha intransigencia de muchas personas... ...te digo, habían cuatro jugadores... ...que tenían contrato con el club... ...que lo único que había que hacer... ...era modificar el contrato... ...cuatro... ...con esos cuatro San José... ...no te digo que se hubiera salvado... ...pero no hubiera terminado último en la tabla de posiciones... ...creo que era una Segovia... ...el otro era un colombiano... Cuatro, a un tipo del tribunal no le dio la gana de firmar esos papeles, cuando ese tipo no iba a poner ni un peso. O sea, hubo mucha gente que contribuyó a esto y hoy están escondidos, unos presos y los otros escondidos. O sea, lamentablemente, eso fue lo que pasó a una institución que era. Y además, el Tribunal Electoral, para variar el nefasto este, se metió. ...a su compañero de curso, terminó siendo el Tribunal de Honor... Eh, ...gente que no tenía dinero, apareció Pérez en la primera etapa... ...después apareció en la segunda, él dice que no, pero yo lo vi en el aeropuerto... ...con los tipos de Santa Cruz, que fueron a Santa Cruz a pedir plata para San José... ...a ver en qué cabeza, no tenían un mango, ni para comprar agua mineral... ...y resulta que esos se hicieron cargo del club, lo mismo pasó allí... ...o sea son cosas muy, no que yo lo salvé, no, le dieron tiempo al muerto... Siguió en agonía hasta que un día le quitaron la respiración. Eso fue lo que pasó. Y en San José la gente sabe que es, es muy difícil, porque ¿quién va a poner la plata para, para pagar las deudas? Pues son deudas FIFA. Entonces es poco probable que, que, que, que, que tenga. ¿no? A mí me asusta lo que contaste hace un rato diciendo que el año que viene Birster va a arrancar con nueve o posiblemente 15 puntos menos. Eso, eso para mí es... ...sin la prueba de incorporar jugadores... ...imagínese... No, es, ...es San José parte 2 dos. ...dos parte 2 ...y el mismo, los mismos tipos involucrados... ...¿por qué? ...porque no le da la gana al tosudo... ...del que está manejando el club... ...de mandarse a mudar hoy... Si van a mudar hoy... ...no te digo que van a pagar todo hoy... ...pero necesitan alguien con poder económico... ...para poder conversar... ...si este no tiene ni para agua mineral... ...tremendo... ...entonces ese es uno de los, de, los, de los grandes problemas... ...a propósito de partir con seis eliminatoria de Copa del Mundo... ...Ecuador parte con tres menos... ...el próximo Mundial. ¿Por el tema este de del jugador ¿o? Del jugador parte con tres puntos menos. ¿Está confirmado eso? Sí, confirmado, el castigo de FIFA, Ajá. tres menos. O sea, hay que ser, tenemos que ser re malos para no clasificar... Clasifican seis y medio. Ah, tú estás hablando del la eliminatoria. Sí, la eliminatoria. Ah, perfecto, perfecto. Bolivia... No el mundial. ¿De qué más voy a hablar? No, el mundial, pensé el mundial. No, no, no. El mundial, si no estamos, a mí poco como que no me interesa. O sea, no, no, no, no. La verdad. No diga eso, no diga eso, don Juan. Bueno, ya estamos. Eh, um... eh, pero eh, si Bolivia clasifica. Pues yo dije, el día que clasifiquemos a la Copa del Mundo me voy. O sea, me quedan cuatro años. <risa> ¿Será que aguanto y llego a los cuatro? No sé eh, Pero bueno, no, que eh, sea, bueno que sí. Pero así más o menos está este tema muy es, bien Es muy complicado ¿eh? Otro equipo que tiene problemas es Real Santa Cruz Pero bueno, los Leones Blancos del Pajonales Siempre han sido un equipo yesca No uh -huh. eh, no hay drama Otro que tiene problemas económicos Bueno, Real Potosí tú sabes que se fue, están queriendo pagar Pero eso es una deuda pagable eh, Creo que son 150 mil dólares claro. Lo mismo que pasó con Universitario cuando se fue La FUN le dejó al club una deuda de casi, seis, casi 500 mil dólares le uh -huh. dejó la FUL. Y la FUL sigue metiendo la cuchara. Esos ociosos díganse a estudiar y no se metan en el fútbol, que no tienen ni idea. No te digo que el delegado era de la FUL, lo mandaban a los delegados. Iba él hasta se hizo operar con la, fe, con la Liga de Fútbol Profesional. ¿Se te puedes dar cuenta? o sea Tremendo. entonces Cada vez que vos escuchás de esto, te claro. da náusea Recurro al pitonizo Juan Pastén. ¿Qué va a pasar hoy? Se, se para el fútbol, van los eh, ocho primeros, cuatro a Libertadores, cuatro a Americanas, ¿Y qué pasa abajo en el descenso? ¿Se va a la U de Sucre? Ese es el problema. ¿no? La U de Sucre está esperando que le bajen los nueve puntos. A Wilster. Sí. Porque si, si le bajan los nueve, se va a Wisterman. Pero que se sienten a esperar porque, sí, eso porque no, va, no va a pasar. Presidente, se siente el cansar. tribunal, mira, más hincha de Wisterman no puede ser. Yo creo que es poco probable. Pero aquí hay una cosa. Yo creo que se va a suspender. Porque nunca se tomaron las acciones que se dieron a haber tomado en su momento. De acuerdo. Pero hay un problema: hay cuatro equipos clasificados de la Simón Bolívar. ¿Cuál de los cuál va a subir uno y el otro va a ir al indirecto? De acuerdo. Entonces van a querer jugar cuatro en una sede. Así es. Ya Destroyer dijo que jugaba, Ajá. donde fuera. O sea, si alguien es político diría, Destroyer está rompiendo el, el, el paro. O sea, si los dos equipos cruceños salen a jugar. Con el equipo del Beni y el otro de Cobija, la pregunta es: ¿por qué los cinco equipos cruceños no quisieron salir a jugar a otra sede? Entonces, buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí. Pero yo creo que, debe, que se tiene que terminar nomás. Eso se está prestando para que los sinvergüenzas de los futbolistas los obligue a la Cruz. ¿Vos querés que yo juegue? Sí, me tenés que renovar el contrato. No le podés renovar el contrato a cualquier patadura. Ahora, dicen que se va a modificar el próximo año, que van a jugar dos jugadores juveniles. Exacto, juveniles, los, los 90 minutos. Sí. Lo que sí se tiene, si vamos a querer cambiar, es que volvamos antes, que tienen que haber siete nativos en campo de juego. Ah, ahí está. ese es un cambio. Ese sí, ese es un cambio. Lo otro no es un cambio. Siete jugadores nativos. Así Nacidos de... en Bolivia. Pues son nativos. No naturalizados, ¿no? ¿no? Nativos, o 100%. sea, del pueblo. Está, está claro. ¿Ya? Entonces, sí, porque la constitución es muy... Eh, es, eh, es, Protege al ciudadano como tiene que protegerlo. Tal cual. ¿no? Tal cual. Eh, porque un extranjero no puede ser presidente, ni por comandante de la policía. Al extranjero lo, le alcanza para ser alcalde. Después no tiene otras cosas. Así es. Entonces, bueno. yo creo que ahí está. Bueno, Juan, nos vemos el lunes, ¿no? Sí. Contigo. ¿Sí? Que te vaya muy bien. Buen retorno a Santa Cruz. Sí. Nos reencontraremos el lunes si todo sale bien. Ojalá. Y yo creo que hoy día se acaba el fútbol. ...que se acaba es una ah, bueno, buena vez? Bueno. Así nos dedicamos a, a mirar el mundial. Muy bien, <ríe> ahí está. Que por cierto, tiene, tenemos 10 días de espera aquí eh, por delante. Bien, vamos a dejar el tema del deporte, vamos a hablar un poquito del ámbito cultural.